Ahí está. Buenas buenas y movidas noches, México, país y continente americano que nos ven en toda esta noche del Meetup número 39, el Meetup número 39 de GNU Linux Latino, y vaya que ha empezado movido este viernes, eh, para los que nos no sintonizan desde la Ciudad de México o desde el país, hace unos momentos tuvimos un breve y ligero sismo de 5.9 grados en la escala de Richter, pero no se preocupen, ni eso ha detenido el programa de esta noche, que es tenemos a un gran invitado y un super tema, así que no se lo pierdan, porque estamos a punto de comenzar. Pero no sin antes, vamos a recordarles con, que van a aparecer aquí en la parte de abajo de su pantalla, nuestras redes sociales, para que puedan seguir al, al Meetup de Meetups en todas las redes, que es Facebook, Twitter, YouTube, arroba Linux latino, y en Telegram, GNU-linux-latino. Como todos los viernes, es un placer y un gusto estar con ustedes, querido público. Y esta noche, pues vamos a tener un gran tema. Eh, han ustedes seguramente empezado escuchado por ahí qué hacemos en nuestros tiempos libres. Sobre todo ahorita que hay pandemia, que estamos en casa. Y pues qué mejor que ponernos a, a hacer algo, algo de provecho, diría mi mamá. Y bueno, pues hoy tenemos a un gran invitado que nos va a platicar de ese tema a crear un proyecto que revolucione el mundo. Y, ojo, no vayan a salir con que otro clon de Uber, ¿eh? Porque eso no. <ríe> Muy bien. Pues, tenemos esta noche a Alejandro Cepeda, que él es actualmente software engineer en Wiseline. Y, sobre todo, es un gran amigo. y bueno pues, vamos a darle la bienvenida a Alejandro Cepeda esta noche al Meetup de Meetups GNU Linux Latino. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, afortunadamente. Justo desde cuando estábamos planeando este programa, ya nos habían pedido en redes sociales ¿Por qué no invitan a Alex Cepeda? Y ahí está, ya tenemos aquí a Alex Cepeda en casa. <ríe> ¿Cómo has qué estado bueno. Muy bien, aquí trabajando en esta nueva modalidad de home office. Ya, ya un año, un año, encerrados así. Es correcto. Pero bien, todo bien. Sí, es correcto, como bien dijiste, ya un año de, de que hemos estado todo, todos en casa y bueno, pues qué, qué mejor que aprovechar el tiempo con, con estas, estas pláticas. Muy bien, Alejandro, pues bienvenido al programa al Meetup de Meetups y pues las cámaras y los micrófonos son todos tuyos, Ale. Perfecto, déjame hago, déjame comparto el link de la transmisión. Claro que sí, ah, para que todos que se tenga. vengan para acá a ver al, a esta, esta charla de esta noche. Por ahí también si, si quieren compartir también sus comentarios, eh, cómo están, si alguno tiene alguna necesidad por el, el sismo de esta noche. Afortunadamente fue leve, pero para algunos sí pudo haber sido eh, un poquito más fuerte, sobre todo el proceso psicológico. Vénganse al programa, platíquenos, no se preocupen, aquí los, los vamos a escuchar. Y bueno, pues ahí estamos. También les recordamos el Telegram, GNU-Linux-Latino. Ahí pueden, hoy, hoy, hoy se cayó WhatsApp, recuérdenlo. Entonces, no usen WhatsApp, usen Telegram y vénganse para acá. Listo. Aquí está. Listo, Alejandro. Adelante. Bueno, mucho gusto. Eh, mi nombre es Alejandro Cepeda. Soy eh, software engineer en Wiseline. Eh, he estado, apenas hice cambio de trabajo el, el año pasado, entonces todo bien eh, en esta nueva modalidad home office. Eh, es, es, es raro eh, estar, conocer... A distancia a todos tus amigos, no no me imagino cómo va a ser ya cuando regresemos, como que sientes que conoces a las personas y ya que los veas no se sé, va a hacer extraño, pero bueno, um, yo les quería hablar un poco del tema de cómo crear un side project, um, justo en este, en este, el año pasado tuve como demasiado tiempo libre <ríe> después de cómo pues hacer las actividades del trabajo, acababa temprano, entonces quedaba algo de tiempo. Y, pues, tuve la, la oportunidad de empezar a trabajar en, en varios proyectos. Eh, estuve, eh, creo que fueron cuatro de los proyectos en los que estuve trabajando. Y, y pues, bueno, eh, hay un montón de tips eh, que pueden ayudar a, pues, a acelerar el desarrollo de estos proyectos. Hay también cosas que no debemos de hacer eh, por el simple hecho de que son más como, stoppers y, y, y nos detienen a, en este desarrollo. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de sus proyectos. Eh, déjenme compartir mi pantalla. Y voy a empezar con uno. Listo. Por ahí se ve la pantalla, Alberto. Es correcto, ahí se ve correctamente. Muy bien. Bien, pues justo en, en, en este, eh, este fue como mi primera experiencia haciendo un site project, es un software que hice eh, para gestión de pues de citas, ventas y, y la parte de lealtad de negocios, de pequeños negocios físicos. No, nos comentan, eh, perdón que te interrumpa. Si eh. podemos hacer un poquito más grande la letra. Ah, claro. Zoom para que lo puedan ver. Que Ahí. Ándale, ¿no? perfecto. Ok, perfecto. Bien, pues sí, este fue el primer proyecto que inicié. En realidad un amigo eh, había iniciado un negocio eh, en el que necesitaba un sistema para justamente hacer gestión de sus citas. Y, y me comentó si le podía ayudar con el sistema. Entonces en ese momento hice como clic y decidí hacer el sistema, pero un poquito más um, como tipo SaaS y no nada más hacer como el freelance para él y que ahí quedara el proyecto. Entonces ese es como un tip que siempre trato de seguir. Antes yo hacía mucho desarrollo freelance y tomaba los proyectos y tal cual hacía lo que se necesitaba para la empresa o la, la persona. Y entregaba y hasta ahí. Pero justo como que empecé a cambiar un poquito la mentalidad. Y ahora cada proyecto freelance que me llegaba intentaba pensarlo de una forma eh, software as a service. Entonces, pues tal cual. Si querían un sistema para citas, no lo hacía como pensando nada más en su necesidad. Lo hacía pensando en cuánto, a cuántas personas podría ayudar este, este software. no Entonces, esa fue la primera, el, la primera oportunidad que tuve para hacer un, un, un SaaS. Y, y ayuda a pensarlo de esa forma en la, en la que, pues, resuelves la necesidad para la persona que te está, pues, contratando, en, en este caso el freelance. Pero ya tienes tú un sistema hecho para poder ofrecerlo y venderlo a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, eso está, está muy interesante. Y pensarlo de esa manera, pues, nos ayuda a llegar a un producto así. Entonces, esta fue mi primera iteración. Eh, eh, era tal cual un panel para manejar citas, eh, Agendar agendar sesiones, presenciales, visitas a domicilio, eh, dabas de alta a tus empleados, los servicios que podían hacer, y pues tal cual todo todo lo relacionado a eso. Después se agregó un módulo para venta de productos, aceptar prepago de tus servicios, el prepago de tus productos, y gestionar las comisiones que tienes tus, con tus empleados. Y un sistema eh, de lealtad, un módulo de lealtad, para manejar las tarjetas de regalo, tarjetas de recompensa, promociones, referrals. Eh, y listo. Entonces, este fue el primero que nació. Y los tips interesantes en, en esto uh -huh. o cuando se, se quiera hacer un proyecto es que hay muchas cosas al inicio eh, de un proyecto en el que lo empiezas a planear y lo primero que te viene a la mente es pensar con quién lo vas a hacer o quién va a ser tu co-founder o, o demás, ¿no? Entonces, siento que esa parte a veces eh, nos detiene si tú ya tienes la idea, siento que es mejor que avances rápido en tu primera versión, en tu primera beta, tú solo, si es que la idea es como tuya o tú la tienes en mente, antes de, de empezar a, a involucrar a más personas. Porque justo empieza esta idea en la que quizá o sea, pues voy a unirme con otras dos, tres personas, eh, todos se ponen de acuerdo y quieren empezar a hacer. Y al ser un side project, eh, pues todos tienen su trabajo del día, ¿no? Entonces pues regresas ya o, o acabas tu trabajo del día y en la noche no te quedan ganas como de querer hacer algo. Y al, al hacer tantas personas o al hacer al meter más personas al proyecto, como que se dispersa demasiado las actividades. Entonces una recomendación es, si ya tienes tú la idea, no esperes como a, pues, a que alguien más te ayude a hacerlo. O sea, empieza tú con la primera iteración y, y dale lo, con las herramientas que tengas a, a la mano. En mi caso... Eh, yo he sido un desarrollador, eh, creo que, que he tocado todas las partes del software, desde levantar un servidor, hacer diseño de base de datos, hacer el frontend, eh, hacer la parte del backend, hacer APIs, eh, conectar o consumir servicios externos. Entonces, no soy experto en, en todos los temas, pero sé cómo moverme entre todo toda la arquitectura de algún proyecto. Y eso te ayuda a tener velocidad. Entonces, eso es como lo primero, ¿no? Priorizar la velocidad antes de empezar a dividir el trabajo y todo y sacar tu primera versión beta. Eh, pues ya, eh, justo este proyecto, la primera versión esta que está ya disponible para el público, tardó aproximadamente un mes y medio, si no mal recuerdo, en hacerse la primera versión, con lo mínimo necesario para que el negocio pudiera operar. Entonces, eso también es muy importante. Tener las funcionalidades mínimas, sacar con lo mínimo necesario que necesita el negocio para operar. Y ya después empiezas a agregar nuevas cosas y, y posiblemente haces un refactor de algo que no te gustó como quedó. Eh, nuevas ideas que se te ocurran. Pero eso es lo, lo principal, sacar lo mínimo publicarlo, obtener feedback muy rápido del cliente o de las personas que lo estén utilizando. Y ya con eso vas a tener una mejor idea de qué implementar, eh, pues, en, en siguientes iteraciones. Eh, casi siempre esperamos a tener como un producto 100% pulido. Y eso, al final, en mi perspectiva, hace que el desarrollo sea un poco más lento. Entonces, pues, la idea es esa, saque la primera versión, lo usan tus primeros usuarios, ya eh, eh, personas lo empiezan a, a utilizar en, en, en casos reales y ahí empiezas a observar qué cosas fallan. ¿no? Eh, eh, no recuerdo la fecha exacta del lanzamiento de este producto, pero eh, hay un par de clientes que nos están dando ya feedback muy valioso y justo ese feedback es el que se tiene que implementar y estar iterando. Y con ese feedback tú vas a tener pues nuevas ideas, ¿no? nuevas ideas de cosas que le puedes agregar para que funcione mucho mejor. Y, y pues, listo. Este este proyecto ya está funcionando. <ríe> Igual, si a alguien le interesa o cualquier cosa, pues, están los DMs abiertos. Eh, hay, hay un cliente que lo usa demasiado ya. Eh, agenda aproximadamente como mil citas al mes. Entonces, ahí es cuando tú te das cuenta que realmente estás ayudando de cierta forma, ¿no? Y ya, iteras, iteras sobre ese producto. Y, pues, bueno, ahora, ahora, ahorita me encuentro trabajando en una segunda versión de este producto, ya con todo el feedback que recolecté. Desde esa primera versión que lancé no le he movido nada más que pequeños fixes o bugs que pasaban, pero no le he agregado absolutamente nada más. Entonces, estoy, estoy buscando eh, ahorita ya, más bien, estoy ya desarrollando una segunda versión ya con todo el feedback que he implementado, eh, hice refactor de un montón de cosas, porque al hacerlo tan rápido, haces código horrible, ¿no? Empiezas a, a copiar y pegar y no te das cuenta. Pero ya, ahorita ya con más, más calma, ya el producto probado, ya ideas eh, validadas, pues ya te da, ya te da el tiempo y, y tienes la información necesaria para ver qué es lo que realmente eh, quieren tus clientes. Y listo. Eso es en cuestión a este, a este producto. Después, eh, bueno, no sé si una, hay algunas preguntas alrededor del desarrollo de esto. Eh, sí, es correcto, Ale. Tenemos algunas preguntas del público. Ahí está. Eh, la primera nos dicen, eh, aquí está. perdón, se fue. Eh, nos dice Marlene Ortega, se ve muy bien tu sitio. ¿Cuál es el stack con el que se desarrolló? Ah, perfecto. Es, esa, es, esa es una pregunta muy interesante porque... Tú al, al, al, al querer desarrollar un side project, en lo primero que debes concentrarte es en, en agarrar las tecnologías que tú domines. En mi caso, yo he hecho PHP ya por más de, pues yo creo que ya por más de seis años he sido software eh, developer en PHP. Y la verdad, pues la tecnología la domino muy bien. He tenido experiencias con Node.js, con Python y con otras plataformas en las que sé cómo hacerlo, pero tocar el stack de principio a fin eh, me siento muy cómodo con PHP, entonces ese es un, es un buen consejo. Usa las tecnologías que domines en este momento y eso es para que tengas velocidad en el desarrollo. En mi caso, eh, yo al dominar pues, PHP decidí irme con el Framework Laravel. Yo he sido seguidor del de Laravel, de toda la comunidad del Laravel desde hace mucho, desde las primeras versiones que salieron y, y la verdad el Framework me encanta cómo ha evolucionado la comunidad, lo fácil que es empezar algo y. Y real en menos de 10 minutos ya tienes un sistema con out apis eh, to factor authentication eh, todo lo necesario para poder crear un proyecto y, y de forma gratuita entonces en este caso el stack que utilicé fue todo laravel eh, para el frontend utilicé en este en esta primera versión utilicé bootstrap porque en ese momento yo sabía bootstrap eh, ahorita ya hice refactor y ya lo migré a tailwind CSS. y en cuestión de JavaScript, nunca he sido muy fan de JavaScript eh, y menos en frontend. Bueno, creo que ni en frontend ni en backend. Entonces, hay un concepto bien interesante que se llama, eh, bueno, un, un, un como un paquete para Laravel que se llama Liveware. Lo que te permite es renderizar y hacer componentes reactivos regresando HTML directo a la vista. Entonces, no tuve que desarrollar ni un solo eh, cliente de, de JavaScript. Entonces prácticamente mi stack fue puro PHP, HTML y pues mi y, y en esta segunda versión ya tengo Tailwind CSS en el frontend. Aún no está publicada la segunda versión, pero eh, esta primera fue con, con Bootstrap. Entonces eso utilizan las tecnologías que saben en ese momento. Si tú dominas JavaScript y, y te mueves en todo el stack de JavaScript, tanto en, en Node.js, tal vez React o Angular, eh, apágate eso y y, y listo. Es, es como el consejo para desarrollar un producto rápido. Ok. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Mario Marín. ¿Qué base de datos utilizaste para esta plataforma? Eh, la base de datos que utilizo ahorita es MySQL. Justo igual no hay como una decisión técnica atrás de ello. <ríe> es, es, es lo que he estado utilizando. Y se me hizo muy rápido hacer el diseño de la base y, y listo. Después de, de hacer el diseño, solamente implementarlo con Laravel, hacer los modelos y, y ya. Posiblemente si hubiera estado utilizando Postgres o, no sé, Mongo, tal vez esa hubiera sido mi elección. Pero, pero muy bien, hasta ahorita MySQL no me ha dado ningún problema. Utilizo la versión 8 eh, y todo lo hago deploy en AWS. Y justo para la base de datos creo una instancia, Solita para la base de datos, para en cualquier caso de que necesite migrar de servidores. Solamente desconecto la base y la conecto al nuevo servidor. Y listo. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Mario Marín. Uh -huh. ¿Por qué pensar en un software as a service cuando es un freelance? Me gustaría entender tu punto. Sí. Eh, esta pregunta es interesante. Yo... Eh... En mis cinco años, seis más o menos de experiencia como ingeniero de software, eh, casi siempre he tenido mi trabajo del día y en las tardes hacía freelance, eh, de que alguien requería un sitio web o algo, y, y listo. Entonces cambié un poquito mi chip de pensar en, en hacer en, en hacer estos freelance, a mejor desarrollar a desarrollar una plataforma. ¿Cuál es, cuál es el, el punto en hacer esto? Eh, si yo hago freelance, eh, este, este trabajo que tal vez me tome unos tres meses en, en acabar el freelance, por ejemplo, en este caso, un cliente muy en específico quería su plataforma para agendar citas. Ese freelance se hubiera acabado ahí. O sea, le hubiera hecho su plataforma para citas, él, lo, él le resolvía su caso como particular y hasta ahí quedaba. Y mi producto que había hecho en ese momento, pues, era eso, ¿no? Cuando haces el cambio a hacerlo un software as a service, eh, tú lo que haces es, haces como esta base de la lógica alrededor de lo que te pidieron y únicamente creas como un cliente dentro de tu plataforma. Entonces, hay, hay varios puntos buenos en esto porque posiblemente no es el mismo ingreso de dinero que obtendrías a través de un freelance. Porque un freelance, pues, al ser un software como custom para el cliente, puedes cobrar, pues, el, el desarrollo de ese software custom porque le pertenece al cliente, ¿no? En software as a service, tal vez el ingreso es menor, pero a largo plazo podría ser mejor. Porque, pues, tú le cobras la mensualidad al cliente. El cliente es más accesible a los pagos. Eh, él decide si el software me resuelve la necesidad. No, a, a mí no me importa si es mío, porque, pues, al final yo quiero que me resuelva mi necesidad y empezar a utilizarlo, ¿no? Entonces, es mucho más accesible para ellos. Tal vez el ingreso que tienes es menor, porque, pues, tú le cobras la mensualidad, pues, baja. Eh, pero esto te da posibilidad de vender tu propia plataforma a demás personas entonces en ese momento si me hubiera quedado como con el freelance solo para él no hubiera tenido la oportunidad de este software que hice revenderlo a más clientes y ahorita ya tengo pues más clientes utilizando la plataforma entonces está bueno tal vez si lo ves al, a largo plazo ayuda porque ya tienes tu, tu propio software que vendes y y ya, y si haces una modificación, pues ya se ve para todos tus clientes. Entonces, está está bueno. Es como ese cambio de mentalidad el que tuve Muy bien. Y sí, te, tienes toda la razón. Eh, te, eh, ahora es un producto propio, ¿no? Que estás uh -huh. generando eh, conocimiento, estás generando ese, eh, ese relacionamiento con clientes y, pues, algunos este centavitos todavía llegan a quedar, ¿no? <ríe> Sí, claro. Sí, ese es el objetivo. Eh, pues ya a largo plazo tener un ingreso extra eh, de algo que tú hiciste, no que es tuyo. Entonces está bueno. Ok, Muy uh -huh. bien, dale. Perfecto. Tenemos una pregunta más. Eh, uh -huh. Fátima Palacios nos dice: ¿Cuál es el costo por utilizar tu plataforma? Ok, En eh, bueno, esta plataforma ahorita eh, casi todos los clientes que tengo son de México. Entonces el precio, los precios que tengo son en pesos mexicanos. Eh, en la primera versión que saqué, cobraba por módulo. Entonces, si, te, si querías el módulo de citas, cobraba 350 pesos mensuales por ese módulo y hacía un descuento si pagabas como el, todo el plan anual. Uh -huh. Por ejemplo, si querías el módulo de lealtad, era otros 350 pesos, entonces ya en total pues, eran 700. Y por lo de la venta de productos y, y prepagos, solamente cobraba eh, la comisión que me cobra el integrador de pago. Que es pues, el 5% de las transacciones aproximadamente Entonces ahí me iba casi tablas eh, Ahora ya cambié, ya cambié Y de hecho aún, aún no publico esa nueva versión Pero ahora solo es un precio eh, Para acceder a todo eh, Ya no recuerdo mis precios Este, no, este nuevo va a ser eh, De 500 pesos, 500 pesos mensuales Y obviamente igual el plan anual Tiene un 17% de descuento Si se paga todo de golpe eh, Pero sí, o sea Y, y esto es itera, iterar los costos los va a ir marcando tu competencia. Eh, el propio cliente te va a ir marcando como cuánto está dispuesto a pagar. Eh, dependiendo, pues, de qué tan que bien le resuelvas el problema. Entonces, es iterar los precios. La verdad, eh, siempre hay que estar cambiando esto. D diría un, un viejo payasito de la tele: ¡Qué barato! Imagínate, 500 ¿Sí? pesos. Con, con eso puedes hacer maravillas, ¿no? Sí, no. Y ese es. Bueno, o alguien como cliente, esa es la ventaja de contratar un software as a service. Muchas veces es, es mucho más barato eh, que hacer un desarrollo custom, ¿no? Porque pues, imagínate contratar a alguien para que te haga una plataforma para tu negocio y si tu negocio no es 100% de tecnología, como que no vale la pena, ¿no? Entonces, muchas veces eh, conviene mejor contratar eso y, y, y es un precio, a mi a perspectiva, pues razonable y pues está al, al nivel de la competencia. Es correcto, ¿no? Y a un buen precio y con un gran soporte. Muy bien. Nos pregunta Gaby Figueroa, ¿eh, ¿cuánto pagas aproximadamente de Amazon Web Service? Uy, sí, este es interesante. Hay, <risa> hay, hay, hay, hay que saber moverle ahí a la configuración. En mi caso yo tengo eh, un servidor, tengo tengo un par de, serv de servidores, unas instancias de S S2 se llama, eh, las tengo en un tamaño small, que es como relativamente las pequeñitas. Y tengo la instancia para la base de datos. Eh, por ahí también conecto los DNS, las, las IPS y demás cosillas. Entonces, en total aproximadamente pagaba como entre 600 a 1,000 pesos al mes, dependiendo del, del, del uso que se tenía. Pero yo lo que tengo es en esas mismas instancias tengo más proyectos. Entonces, eh, pues me sirve como para todos los proyectos que tengo, están ahí, ¿no? Entonces ya los manejo en la misma instancia y no tengo como un, un, una instancia por cada uno. Entonces son aproximadamente entre 500 a, a 1,000 pesos mensuales. OK. Eh, nos dice también, Gaby Figueroa, si esa parte de los costos se vuelven rentables para ti o si estás participando como un startup foundation. Sí, en este caso... Como no es mi, mi ingreso principal, en realidad, mi ingreso principal viene, pues, de mi trabajo del día a día. Eh, no no le he dado mucha prioridad a que sea que se que vuelvan mi, mi ingreso principal. Entonces, este no es rentable para mí. O sea, si yo en este momento de, decidiera dejar como todo y dedicarme a esto, la verdad, no es rentable. Porque no, no le he invertido, tal vez, el marketing necesario, para que iguale como mi salario del día a día, ¿no? Eh, lo veo más como un ingreso pasivo, en el que yo por las tardes programo, eh, eh, tengo mis clientes, los mantengo, eh, entonces es un ingreso extra. Eh, posiblemente no es rentable si habláramos de un equipo completo, pero en este caso pues soy yo, y, y justo en este producto me ayuda mi hermano, entonces pues somos nosotros dos y, y listo, o sea, no, no. No pagamos más devs, no pagamos diseñadores, o sea, todo lo hacemos por nuestra cuenta. Eh, nosotros hacemos experimentos ahí con los Google Google AdSense y Facebook Ads y todo. Entonces, es aprender y, y hacemos el soporte nosotros mismos, las ventas, eh, contestar correos, los WhatsApp. Eh, entonces, sí, casi todo es como nosotros solos, pero no es, todavía no se ha vuelto un punto rentable. OK. Tenemos una pregunta más de Mario Marín. ¿Qué pasarela de pago estás utilizando? Sí, en este caso, eh, en este en especial, eh, ahorita en, en un momento les presento otros proyectos que tengo, pero en este en especial utilizo Stripe. Eh, tal cual Stripe me permite vender yo mi software, justo en esta modalidad de software as a service. Entonces los clientes tal cual pagan, deciden pagar su plan anual o plan mensual y toda la lógica la maneja Stripe. O sea, el real yo no programé nada de ahí, nada más dije quiero este plan, este plan. Y vámonos. Entonces, sí, está muy bueno para eso. OK, muy bien. Uh -huh. Tenemos una pregunta más. Miguel Ángel Sánchez Palafox nos dice, ¿pagas impuesto de esto? A Lolita sí. le va a interesar, ¿eh? Sí, sí, sí. No, sí, siempre que, que ingrese o tengas un ingreso extra, es importante considerar la parte de los impuestos. En mi caso, no he querido constituir una empresa moral, pero yo declaro como persona física con actividad empresarial. Entonces, eh, pues listos, o sea, todos los impuestos o todos los pagos que vienen de aquí, se genera su correspondiente pago de impuestos eh, como persona física. En el punto en el que ya tal vez decida crecer esto eh, internacionalmente, yo creo, o real tener más clientes, en ese momento ya consideraría pues constituir una empresa moral, pero en este caso, como pues somos un, un equipo súper pequeñito, mi hermano y yo, pues pagamos como personas físicas. Uh -huh. OK, muy bien. Nos dice eh, Gaby Figueroa, ¿dónde puedo aprender más de Tailwind CSS? Eh, yo lo aprendí con la documentación oficial. Tienen unos unos videos en la, en la página oficial que están buenísimos. Te ayudan. Y justo eh, ahorita les, les, esta primera versión la hice con bustra porque en ese momento no sabía Tailwind. Y después vi esos, esos videos y, y es, es real, te llevan de la mano cómo utilizarlo. Y la verdad, es un framework que recomiendo muchísimo. Para alguien que no quiere meterse como con mucho rollo de CSS, está perfecto. Entonces, te da mucha velocidad en el desarrollo. Y sí, en la documentación oficial están los videos y están súper buenos. OK. Tenemos una última pregunta. ¿Sí? Mario, Mario nos dice, Lab genera facturas? De ser así, ¿qué proveedor utilizas? O si no, ¿Cuál me recomiendas? Sí, en este caso todavía no hago esa integración. Real, eh, las facturas que me llegan a pedir, hago, las hago a mano, la antigüita. Entro al, a la página del SAT <ríe> y ahí <ríe> me, me tardo las horas haciéndola, pero así es como las las estoy manejando ahorita. Eh, creo que sí sería en un, un punto in, eh, más adelante... Bueno, tener un, un, un integrador, un software que nos haga las facturas. Y en mi experiencia he llegado a utilizar uno que se llama Facturama. La integración fue muy sencilla cuando lo llegué a utilizar en, en alguno de mis trabajos. Eh, y muy bien, muy bien todo el soporte, la integración. Entonces yo creo que te podría recomendar Facturama. Ahí está, ahí, ahí lo tienes, Mario uh -huh. Marín. Muy bien. Por el Perfecto. momento han terminado las preguntas, Ale. ¿Podemos, Perfecto. Podemos continuar? Vale. Entonces, eh, pues, bueno, eso era en relación a, este primer, a esta primera plataforma. Eh, eh, yo he sido siempre muy inquieto en cuanto a, a proyectos. Entonces, nunca me estoy quieto. Y, y, y, y lo difícil de eso es que llega una nueva idea y quiero hacer esa nueva idea. <ríe> y, y mi proyecto anterior es como el meme de, ya se agregó una nuevo, un nuevo proyecto a toda tu lista de proyectos incompletos. Pero porque me gusta ir a hacer, hacer todos estos, de estos, estos proyectos desde el inicio. Entonces, el segundo proyecto que hice eh, justo a finales del 2020, este fue a mediados del 2020, ya cuando la pandemia nos agarró en la, en la aburrición. Eh, este, este fue el segundo que hice eh, a finales. Esto lo hice aproximadamente, aproximadamente en unos dos meses. Y, y es una plataforma para que... Ah, bueno, les... les les cuento un poquito el, el contexto de este. Eh, mi novia es dentista y, pues, ella justo por la situación de la, de la pandemia, pues, dejó de atender eh, pacientes. Y ya como por noviembre, diciembre, dijimos, pues, hay que hacer un, un sitio para cuando los dentistas regresen y quieran volver a rentar, pues, sus consultorios o quieran volver eh, a buscar consultorios o publicar sus consultorios que no se han rentado en este, en este, como, pues, situación, pues, puedan hacerlo. Entonces, con, con su ayuda, y ella me pasó todo el conocimiento necesario que yo que, que requería para implementarlo, eh, hice esta plataforma que se llama Denti. Eh, Denti, la idea es que pues, puedas publicar eh, un consultorio, está enfocado 100% a dentistas, entonces puedes publicar tu consultorio dental y, y listo. O sea, tal cual, publicas el consultorio y las personas pueden verlo aquí. Pueden ver eh, pues, sus imágenes, el precio, en dónde está unos consejos, la ubicación y las características generales, ¿no? Y ya te puedes poner en contacto con, él, eh, con el propietario. Entonces, justo esto lo hicimos, esto lo hicimos a finales de diciembre, eh, pensando en ese punto en el que ya todo se normalice y, y empiecen a, a los dentistas a, re, a regresar y querer rentar otra vez sus consultorios. Eh, aquí lo mismo, los mismos tips. Utilizar el mismo, el mismo stack de desarrollo. Todo lo hice con Laravel. Eh, utilicé LiveWare, y aquí en este caso, antes de hacer este proyecto, me tomé una semana para aprender el Tailwind CSS, porque ya quería hacerlo para facilitarme, pues, el desarrollo en esa parte. Y, y lo aprendí. Y este fue el primer proyecto que hice público ya con Tailwind CSS. Entonces, la verdad, lo, desde ese momento dije, no, esto está súper bueno, debo de aprenderlo mucho mejor. Y este proyecto me ayudó a reafirmar esos conocimientos. Eh, a este no le hemos dado mucha publicidad, por, por lo mismo de la situación de ahorita, pero bueno, ya está público, ahí está y ya nada más estamos empezando el momento como para empezar a promocionarlo. Igual lo mismo, los dentistas crean su cuenta aquí, eh, publican sus consultorios, las fotos, eh, y, y la idea es que pues personas en, del área o del, del gremio eh, entren y tengan la seguridad de que pues las personas que están publicando los consultorios son dentistas reales o, o personas reales, ¿no? entonces eh, ayude a esa parte, ¿no? Entonces, tenemos un proceso de verificación en el que hacemos un, un par de llamadas, revisamos las cédulas eh, y demás cosas para ver que es legítima la publicación. Entonces, eso es este, en cuanto a este proyecto. Ahorita está un poquito en stand-by, está listo, o sea, la plataforma ya está lista para usarse, funciona perfecto, pero estamos pensando en cómo empezar a, a promocionarla. Eh, nuestra idea era hacer como algunos eh, meetups en las universidades, principalmente en las de odontología, y, y promocionarla con ellos. Pero bueno, ya que se normaliza la situación, eso, eso es lo que haremos. Y bueno, este es de, este segundo proyecto. Um, no sé si haya dudas aquí en el chat. Sí, eh, uh -huh. justo que llegaron algunas más. Eh, uh -huh. Nos comenta Oscar Pérez eh, pregunta cómo ves el futuro de tu app de aquí a tres años saludos mm, al, al profe profe de veloteca qué tal <risa> este creo que se refiere a la app anterior a la de Yalty eh, la verdad Yalti es un proyecto a largo plazo yo sí quiero seguir manteniéndolo no lo voy a dejar morir más porque ya hay clientes que pagaron el año completo <risa> entonces no puedo no puedo fallar ahí pero no, definitivamente resuelve un problema que siento que está un poquito desatendido. Eh, muchos negocios físicos, o sea principalmente salones de belleza, eh, barberías y demás, eh, esto le, les ayuda demasiado. Entonces, que les manejes tú todo ahí está, está cool. Entonces, la verdad, no pienso como dejar de desarrollar ese producto. No tengo prisa. O sea, voy a mi paso eh, haciendo los, los avances cada que tengo tiempo o tengo ganas. Entonces, o cada que un cliente pide algo urgente, ahí sí ya tengo que apurarme. Pero si no, pues ahí vamos tranquilos. y este De aquí a tres años espero. Mi meta este año era cerrar al menos unos 50 clientes. Eh, de aquí a tres años yo vería tener unos 500, unos 500 clientes para ese producto. Es como mi, mis metas. OK. Muy bien. Nos dice, Gaby Figueroa, ¿hay algún usuario o plan de pruebas para tu plataforma? Eh, supongo que es la de Yalti. Sí, hay un uh -huh. hay un este plan de prueba. Eh, justo va a salir con la segunda versión. Esta primera versión, al sacarla tan rápido, no me dio tiempo de hacer esa parte. Pero, disculpa, en la segunda versión eh, sí ya tengo esto. Eh, yo creo que esta segunda versión se publica en unas dos semanas, más o menos, en la que ya va a ser abierta al público en general. Entonces, todos van a poder probar la plataforma gratis, configurar y demás. Eh, obviamente, ya nada más para poder operar, eh, cuando ya se requiera hacer el pago, pero tú vas a poder entrar y tener acceso a todo para ver si es algo que te funciona o no. Eh, pero, bueno, en unas dos semanas saldrá esa versión. Ahí está. Pues ya, ya, ya, falta, ya falta menos. <risa> sí. No, nos dicen eh, Benjamín Morales, ¿cómo sabes cuando, cuando tus productos deben salir solo en una versión web? Y cuándo deben salir en una app. Uh -huh. Esa es muy buena pregunta. Sí, un saludo ahí a Benja, es un amigo de la universidad. Este, pues la verdad, no sé. <ríe> siempre, siempre he tenido yo también esa duda. A, mí, a mi punto de vista, si yo fuera desarrollador eh, móvil, pues creo que yo sacaría primero la versión, la versión este, móvil, la versión de las apps. En mi caso, como soy desarrollador web, lo que hago es primero la web, ¿no? Eh, Creo que una app ayuda, eh, pero, por ejemplo, en el caso de Yalti, no sé si sea tan útil tener una app por negocio, ¿no? Entonces, como que no le veo mucho sentido que, que, que alguien tenga instalada una app solamente para cuando va una vez al mes a la barbería o algo, no sé. La verdad, necesitaría iterar eso. Pero si sí, depende mucho, ¿no? La, la, las cosas que, quería, que quieras hacer. Si sí llegué a, pe a pensar en, en la app para Yalty. Eh, como para que lleves ahí tu track de tus puntos de lealtad o demás Pero es más como que el, el mismo el mismo mercado creo que lo va a marcar, ¿no? Cuando ya se requiera esto Si ves que están utilizando mucho tal vez screenshots, imágenes O se están pasando muchos mensajes o algo Tal vez en ese punto tú podrías decir aquí una va a ayudar a esa comunicación Y ya no necesito estar marcando para ver cuántos puntos tengo O ya no necesito entrar a la web Entonces yo creo que tu mismo eh, mercado lo va a marcar y, y va a decidir, ya tú decides, ¿no? Algo importante aquí es que el desarrollo móvil es muy caro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, si estoy freelance, bueno, no freelance, si estoy como independiente haciendo esto por mi cuenta en mis tiempos libres, intentar pagar a un desarrollador móvil cuando todavía el producto no es 100% rentable, se me hace como una inversión fuerte que hay que tomar con, con cuidado, ¿no? Entonces hay que saber cuándo, cuándo hacerlo. Muy bien. Es correcto. Y, y, y para complementar un poquito, ¿no? Eh, de acuerdo, uh -huh. va a depender mucho eh, el, tu mercado y el, lo mismo que, que quieras tú estar generando y publicando. Ahí solito tú podrás, eh, de acuerdo a la, a la necesidad que cubres, crear una app. Eh, uh -huh. Poníamos uh -huh. en la descripción, ¿no?, del, de, del este, para, hacer para, el, el famoso Clickbait, de eh, los uh -huh. clones de Uber. Uh -huh. Realmente uh -huh. un clon de Uber es, es caro, ¿no? Eh, por ahí hemos visto eh, en, en foros... Este, quieren pagar 20 mil, 30 mil pesos. La realidad es que mejor pongan un negocio de, de otra cosa y no de una aplicación de eso, ¿no? Porque sí. más allá del software, y Alejandro no me va a dejar mentir, lo caro es la infraestructura. Claro, también sí, 100%. Que tienen que tomar el costo el costo en cuenta. Y ahorita nos dio un, un, un, un costo aproximado de cuánto se está invirtiendo en, en, en, en Yelti para sí. que más o menos vayan ustedes haciendo sus pruebas. Sí. Ahí está, muy bien. Tenemos otra pregunta. Eh, Marlene Ortega Díaz nos dice: ¿Cuál podría ser la recomendación para cotizar correctamente un freelance? Ok, sí, esta es muy interesante. Mm. Eh, yo te, yo tuve mucha experiencia haciendo freelance eh, para muchas empresas. Y, y depende, dependía mucho de la empresa, el cómo yo cotizaba. Ahora sí que dependiendo de Sí, sí, sí, pero no, la, la regla base es que en ese momento mi, mi regla era eh, lo que yo esté ganando como salario como de día a día, eh, respetaba mi precio por hora, eh, hacía mi cuenta de más o menos en ese momento cuánto ganaba yo por hora y, y hacía un desglose de horas del freelance, o sea, real creaba un Excel y decía, a ver, la funcionalidad de registro de usuarios me va a tomar 10 horas. Entonces, supongamos que en ese momento mi precio por hora en el trabajo en el que estuviera eran 350 pesos. Entonces, ponía apps 350 por 10 para esto, ¿no? Y listo. Entonces, hacía un desglose completo de todos mis precios por hora, de todas las funcionalidades. Y, y aparte, contemplaba el, pues el despliegue de la aplicación, porque tienes que configurar servidores, tienes que hacer también investigación previa, porque son muchas juntas para iniciar un freelance quieres entender muy bien qué es lo que te están pidiendo, entonces también yo cobraba esas, esas juntas, pues o sea, si me hacían ir a, a Santa Fe a una junta, cobraba mis dos horas de trayecto <ríe> y más la hora de la junta, entonces eran tres horas de, de que tenía que, que incluir en la cotización, ¿no? Entonces todo eso, o sea, real, todo lo cobraba yo por hora, a mi precio de hora que estuviera yo ganando, o sea mi referencia era pues mi trabajo actual, y, y listo, hacía un, un desglose y eso se lo mandaba al al cliente y ellos ya me daban el visto bueno o, o no y si y si ellos no les alcanzaba yo nunca bajaba mi precio de hora uh, hora si ellos no les alcanzaba lo que hacía era recortar funcionalidades no esenciales entonces yo les decía mira tu software va a funcionar exactamente igual si sí, quitamos esta parte de aquí entonces eh, listo entonces eso ayudaba no eh, pero sí nunca nunca hacía como estos descuentos eh, por mi servicio no porque al final es algo que hay que valorar pero sí, es, es como yo cotizaba. Ok, es, es muy, muy buen consejo. Uh -huh. Ahí está. Eh, nos pregunta Gaby Figueroa. Si estos proyectos hubieran sido para un cliente, ¿aproximadamente en cuánto tiempo saldrían y cuál sería el costo? <coughs> sí, justo ese, cuando hice ya el ese era el... Sí, buena pregunta. Eh, sí, ese, ese, era, ese fue el... el la, el, el motivo en el que yo decidiera hacerlo un software as a service porque yo había dado un precio aproximadamente tardé en Jalti como un mes y cachito en esa primera versión entonces yo hubiera cobrado un mes completo como de salario en ese momento en el que hubiera estado más como dos meses completos de salario no entonces en ese momento no tenían para invertir esa cantidad entonces fue que me surgió darles este software as a service pero pues yo era dueño del software ellos nada más usaban la plataforma eh, pero aproximadamente, o sea, esto varía mucho dependiendo de, de tus habilidades, de tu experiencia y demás. Pero yo le calculo mínimo unos 50 mil pesos mexicanos por tal vez lo de, lo de Yalti, es lo que yo hubiera cobrado así directo. Más o menos, ¿no? Tengo que hacer el, el cálculo bien desglosado, pero hubiera sido un, un cálculo aproximado. Ok, uh -huh. muy bien. Nos dice Mario Marín, esta pregunta uh -huh. me parece muy buena. ¿Qué uh -huh. sucede cuando un cliente regatea o te pide factura? O sea, sí. Son dos saberes muy, muy, muy polarizados, pero muy interesantes. Sí, pues en cuestión de regateo, ahí hay que de ahí depende mucho de tu relación con el cliente. Si es un amigo, un conocido o demás, yo nunca hago un descuento así como drástico en el que pues ya no me convenga a mí desarrollar el, pro el producto. Pero si sí considero, o sea, si es alguien cercano, puedes hacer un, un, algún tipo de facilidad de pagos, ¿no? no, no, es, no nunca es bueno regalar tu trabajo o, o bajar tus precios, porque eso habla como un poquito mal de ti, eh, de que no estás como... no o, o, Pues sí, y, y más como de toda la comunidad, ¿no? Afecta un poquito que, que personas den cosas tan baratas. Eh, entonces, sí, siempre hay que, hay que valorar eso. Eh, yo preferiría, en lugar de regatear, dar facilidades de pago. Eh, entonces, eso eso ayuda muchísimo, ¿no? Y piden factura, eso es esencial. Si vas a ser freelance, siempre debes de considerar estar dado de alta eh, en el país en el que te encuentres como persona que puede declarar sus impuestos y pagarlos, ¿no? Y, y, te, y que tengas la habilidad de, de, de hacer facturas. Eso es muy importante siempre que hagas cualquier tipo de servicio, eh, es básico, ¿no? Entonces, sí. Es, ahí, sí ahí sí no hay formas de decirle que no. Es correcto. <risa> Además, recuerden que en, en abril hacen sus declaraciones y pueden re retoma, tener un retorno. Así que no se preocupen, ahí hay, hay muchas formas. Acérquense con sus contadores de confianza para dar factura y hacer bien todo por, por la derecha. Uh -huh. O a que les caiga Lolita. <risa> <risa> Así Muy es. Bien. Eh, tenemos otra pregunta. Eh, nos dice Marlene Ortega. Eh, ¿Se podría, por ejemplo, tomar como buena opción bajar el costo o alargar más el tiempo de un proyecto? Sí. Eh, alargar más el tiempo yo no lo recomiendo porque mientras más alargues el proyecto, menos, dineros, eh, gana. menos dinero ganas. Porque ya no ya no vas a poder tomar otros proyectos y vas a, vas a estar con ese cliente y, y llega un punto en el que ya te empiezas a, a fastidiar. Entonces, lo que quieres es acabar lo más pronto posible y entregar. Entonces, alargar el tiempo no es una buena opción. Nunca consideraría eso. Eh, y bajar el costo tampoco. Ahí, mi idea mejor es facil darle facilidades de pagos. Por ejemplo, tal vez dame 30% al inicio, otro 30% al finalizar y otro 30 y algo por ciento te lo difiero a un año, ¿no? Por, por decir algo. Pero yo ya acabé contigo. Entonces, a mí me da posibilidad de, de buscar más clientes en ese caso y seguir yo generando eh, pues ingresos extra, ¿no? Pero nunca alarguen el tiempo de un proyecto freelance, es lo peor que se puede hacer, porque si acabas fastidiado <ríe> y, y al final ya, ya no hay dinero, o sea, todo el dinero que ya te pagaron al inicio ya, ya, ya se fue, ¿no? Ya, ya, ya te lo acabaste, es correcto. Sí, sí, sí. Muy bien, tenemos otra pregunta. Eh, Gaby Figueroa nos dice. Uh -huh. Yelt, y, perdón, ¿YELTI y Identic son open source o son privados Y si son abiertos, ¿se puede contribuir de alguna manera? Uh -huh. En este caso, como son software eh, que yo pienso monetizar Los hice privados Entonces, eh, pero bueno, las tecnologías con las que yo los desarrollé Pues son eh, open source eh, Todo ha sido en, en base en, en Laravel, eh, MySQL eh, entonces, todas las tecnologías están al alcance de todos, pero si sí, estos los, los decidí hacer privados por, por el mismo tema de que es como un negocio mío. Ahí está. Muy bien. Uh -huh. Por el momento han, han, han llegado las preguntas. Ahorita que lleguen, volvemos, Perfecto. volvemos a las preguntas, Ale. Vale. Entonces con, continúo. Entonces, esa fue la historia de Jalti y la de Denti. Y, y bueno, siguiendo en este, en este tema de los side projects. Eh, Siempre, o sea, siempre los side projects debes de, de hacerlos porque es, es algo que, que a ti te apasiona y que te va a divertir, ¿ok? Entonces, un side project, tú acabas acabas eh, tu día de trabajo cansado, la verdad. Y en el caso de programadores, eh, ya no queremos ver más código, ¿no? O sea, acabamos el trabajo, cerramos la compu y bye, ¿no? Ya no queremos saber nada de código. Entonces, debes de saber elegir bien en qué quieres dedicar ese tiempo extra que tienes o ese tiempo libre. porque si va a ser algo que te va a estresar y, y, y a tener preocupado y demás, la verdad, yo no recomiendo que lo hagas, ¿no? Entonces, en este caso, pues, Yalti es un proyecto que a mí me encanta eh, y me gusta como ayudar a, a negocios con eso, a pequeños negocios a crecer. Denti, pues, es un proyecto que también, o sea, no le he dado mucho soporte ahorita porque no hemos la lanzado oficialmente en escuelas. Pero ya que llegue el punto, siento que es un proyecto muy divertido porque, pues, ver ahí que, que dentistas lucen para pu publicar y promocionar sus consultorios es, es muy interesante. Eh, y, y, y, y estoy ansioso por participar en, en conferencias y demás en, en el área de odontólogos, aunque no hace nada. Pero, bueno, ahí ya mi novia me ayudará. Pero eh, está bueno, ¿no? Es un, es un área que, que, que, está, que está muy interesante. Y regresando a ese punto de que es algo que sea divertido, eh, hice este tercer proyecto que se llama Creadores Fans Déjenme le doy un poquito de zoom eh, Creadores Fans fue un proyecto que nació eh, Justo en la pandemia hubo un boom de, de creadores de contenido Muchos empezaron a hacer podcasts Muchos empezaron a hacer streaming en Twitch, en YouTube Entonces, y, y aparte empezaron a generar mucho contenido en, en, en forma digital, en blogs y demás, ¿no? Entonces, muchas veces este contenido no era pagado. O sea, las personas lo hacen porque quieren compartir algo. Eh, y Creadores Fans es un, es un tercer proyecto que yo creé justo para ayudar a esta, a esta área de creadores eh, a que puedan monetizar todo lo que están compartiendo. Eh, por ahora solo funciona en México. El integrador de pago solamente me permite funcionar en México. Pero, bueno, estoy buscando que sea, pues, es un mercado para LATAM. Y que los creadores puedan recibir donaciones de sus fans. Real, esa era, es era la idea. De una forma, pues, muy sencilla. Entonces, el proyecto se llama así, Creadores Fans. Es una forma muy sencilla de aceptar donaciones y mensajes de apoyo de tus fans que te siguen. Y, pues, lo que haces es te creas un perfil. Este es un, un mini proyecto, así me gusta llamarlo. Y, el, y la historia del desarrollo detrás de este está muy interesante. Lo hice en un fin de semana, así, real, eh, el sábado en la mañana empecé y todo el proceso de desarrollo desde, el, desde la planeación de la base de datos y demás lo compartí en mi Twitter. En mi Twitter siempre comparto todo lo que se ha relacionado a mis proyectos y trato de hacer la forma en la que los construyo, lo hago pública. Entonces, ahí están todos los logs en mi Twitter. Eh, y, y este justo salió en una semana, si, si pueden ver, la interfaz es muy, la interfaz es muy sencilla. Y, y justo es eso. O sea, los creadores crean su, su cuenta y tienen un perfil público en el cual pueden recibir donaciones. Eh, y, aquí, y aquí lo que busqué hacer es simplificar toda la lógica del desarrollo lo mínimo posible. Entonces, toda la parte de autenticación de usuarios la hice nada más con Twitter y Facebook. Entonces, ya me olvidé de manejar password y correos y contraseñas y demás. Eh, tengo por ahí una base de datos de usuarios y una base de datos de los mensajes y apoyos que reciben. Perdón, unas tablas y listo, es lo único, ¿no? Entonces, aquí están. Entonces, creadores de contenido aquí pueden crear su perfil. Vamos a ver el mío. Aquí estoy. Y listo. Entonces, te crea un perfil público en el que tú puedes hacer donaciones. Bueno, aquí tengo una validación de que no puedes enviar mensajes a ti mismo. Pero bueno, es, es, es, es eso. O sea, tus tu links a tus redes sociales. Aquí pasas a donar dinero. Eh, tu bio y, y listo, ¿no? Y aquí están los mensajes eh, de apoyo que las personas te dejan o también cuando alguien dona, pues, les aparece este batch de, do, de donador. Uh -huh. Entonces, esa era la idea detrás de este proyecto. Y, y es un mini proyecto, o sea, no hay más. real, las funciones son explorar eh, tu dashboard, donde puedes configurar, pues, tu cuenta, eh, editar tu perfil y demás, conectar tu método de pago. Cerrar sesión o eliminar tu perfil, ¿no? Eh, y aquí están todos los, los creadores que se han estado uniendo. Eh, y listo. Por ejemplo, aquí está, ¿no? Le puedes dejar un mensaje. Y quería hacer tan fácil la forma de donar que solamente tengo un checkbox en el que alguien decide, eh, aquí el mensaje es apóyame con un dólar. La cantidad es física, no puedes donar más ni menos. Entonces, listo. Tú dices, sí, quiero a, a apoyarte con un dólar. Y, y listo. Le das apoyar te redirecciona a Mercado Pago. En este caso hice la integración con Mercado Pago porque es un, se me hizo súper sencilla hacer esa integración. Entonces, por eso decidí hacerlo con Mercado Pago. Y sin más, esa es la forma en la que en la que donas. Y aquí aparece tu batch de donador, ¿no? Cuando cuando donas. Y si no quieres donar, pero quieres dejar un mensaje de apoyo, se puede, ¿no? Nada más dejas el mensaje y listo. La idea es que este proyecto motive a los creadores a seguir compartiendo todo lo que, que están haciendo ya ahorita, ¿no? O sea, un live, un, un podcast, lo que quieran en que sus fans les puedan dejar mensajes de agradecimiento. Y, y si están sus posibilidades, donar un dólar, ¿no? Para que apoyen al proyecto. Entonces, este es el, el tercer proyecto que, que hice. Y apenas salió, justo salió a principios de marzo, en el primer fin de semana de marzo. Eh, creo que fue el primero de marzo, primero y segundo. Y, pues, ya se va a cumplir un, un mes del lanzamiento. Entonces, ahí por si quieren unirse, es gratis. Eh, no necesitan conectar el método de pago ni nada, pero, pues, ahí está el muro. Si son creadores de contenido, eh, pues, úsenlo y, y pongan en sus perfiles y está, está, está interesante. Y, pues, listo. Eso es, ese es el tercer proyecto en el que estuve trabajando. Ahí está. Pues, pues justo, eh, co como bien dices, eh, aquí hemos abierto también ya nuestra cuenta eh, para probar creadores.fans. Mm -hmm. Así que pueden, si se desean, como bien dijo Ale, dejarnos un mensajito O un dólar también, aprovechando la, la, la este, lo que sea su voluntad Y ya por ahí, en creadores.fans Diagonal gene latino <ríe> Ahí ya la estamos utilizando Ah, perfecto, ya, ya, creas, ¿ya creaste tu cuenta? Ya, justo, justo lo acaba de crear el becario Ah, buenísimo, ah, perfecto <ríe> pues, pues ahí, ahí, ahí, com, ahí com, completa tu perfil de creador y, y listo Es correcto, y lo que sea su voluntad hay, el, el Todo todo lo recaudado será mandado a, para comprarle zapatitos a los niños triquis. Entonces, hay, hay, que, hay que ponerlo, hay que ponerse con la del Puebla, diría diría este, Poncho Aurelio. Muy bien. Tenemos eh, algunas preguntas, eh, Alex. Eh, claro. Nos dice Marlene Ortega nuevamente. Eh, muy buenos proyectos. ¿Qué consejo me das para evitar procrastinar? Sí, uff, eso es, eh, yo sufro de eso todos los bueno. días. Eh, no, la verdad eh, es, es progreso diario, o sea, más que, que te, de una sentada hagas todo, es, un, es avanzar un poquitito diario, o sea, yo acabo mi trabajo, acabo como a las 5 o 6, eh, como de más y hasta las 9 de la noche ya que me despejé del trabajo, es la hora en la que digo, bueno, voy a empezar a trabajar un ratito. Y de repente me distraigo en Twitter, en YouTube y ya me dieron las 10, 11. Entonces, mi idea es, haz algo, lo que sea. O sea, si nada más fue cambiarle el color a una etiqueta, hazlo, pero haz algo diario. Entonces, con esos poquitos acumulados diarios, o sea, reales real diarios, o sea, yo diario, diario es como mi horario más o menos de, de side project es eso, como entre 9, 1 de la mañana. Eh, a veces no puedo dar como todo ese horario completo porque ya estoy cansado demás. Pero son pequeñitos avances eh, acumulados lo que logran hacer al producto final, ¿no? Y, y que sean constantes, o sea, real, de lunes a domingo, eh, mis noches son son darle por lo menos una hora. O sea, ese es mi mínimo. Entonces son más que procrastinar, porque yo de igual pierdo mucho tiempo eh, ya sea viendo videos en YouTube o escuchando podcasts o leyendo posts o solo, simplemente scrolleando ahí en Twitter se me va demasiado tiempo, pero lo compenso, o sea, mentalmente lo compenso en que digo, bueno, no, no avance tanto, pero voy a avanzar este poquitito hoy, y ya, cumplí hoy. Entonces, así, diario, es como ir, lo siento como ir al gimnasio, ¿no? Vas diario, diario, y son avances pequeñitos que, si los ves ya hacia atrás a un año, eh, son, son notables, ¿no? Ok, muy bien, ahí está. Eh, nos pregunta Alejandro Santamaría. María. ¿Cómo haces la dispersión de las donaciones? Ah, esto es interesante. Justo yo quería evitar eh, toda la lógica, o sea, este, este este, programa de Creadores Fans, esta aplicación, quería evitar manejar dinero a, a costa de todo, ¿no? O sea, no quería meterme en rollos de hacer eh, devolución y, y todo el rollo alrededor de dinero, ¿no? Entonces, yo integré integre Mercado Pago. Hay una opción que se llama Marketplace. Que lo que hacen es que los clientes conectan su cuenta de mercado pago a la plataforma y el dinero les cae directo a su cuenta de mercado pago. Yo nunca toco nada del dinero. Entonces, eso me quitó un peso, un peso de encima de, pues, darle mantenimiento a esa parte, ¿no? Entonces, Real funciona. Ahí solamente estoy sujeto a si se cae mercado pago, pues, ya, <ríe> eso es cuando ya no va a funcionar. Pero yo no, yo no doy soporte a nada de eso. Eh, bueno, yo, o sea, no doy, no, do, no realizo la lógica detrás de la de la integración de, de las donaciones Pausa automática y les llega directo A la cuenta de Mercado Pago de cada uno de los clientes Entonces está muy interesante Esa opción de Marketplace de Mercado Pago Ahí está uh -huh. Muy bien Tenemos una pregunta de Mario Marín uh -huh. ¿Cuál es el stack para Creadores.fans? El stack que utilicé es el mismo Que llevo utilizando <ríe> Es Laravel <ríe> eh, Aquí ya otra vez utilicé Tywin CSS Para el frontend y utilizo LiveWare para toda la parte como reactiva de la página. Eh, entonces, esas es, son las tres tecnologías que utilizo. Está también en una base de datos MySQL y está en AWS. Uh -huh. Muy bien. Ahí está. Listo. Por el momento, han terminado las preguntas. Perfecto. Pues, sí, pues esa ha sido la historia en, en, en, pequeños, en pequeños proyectos. Eh, pues, eh, real, yo quisiera seguir haciendo, tengo un, un to-do list de miles de ideas que tengo en la cabeza, <ríe> pero quisiera darle un poquito de tiempo a estas tres que ya hice, que ya tengo públicas, y ver cómo maduran y tal vez en un futuro crear otras otras nuevas, ¿no? Muy bien, ahí uh -huh. está. Eh, tenemos una pregunta más de Oscar okay. Pérez. ¿Cuál es el modelo de negocio que manejas con Creadores.fans? Ok, el modelo de negocio que, que pensé para creadores fans es. Eh, de ese dólar que se dona, Mercado Pago son aproximadamente 21 pesos mexicanos, dependiendo del día, pero es más o menos eso, ¿no? Entonces, independientemente de cómo está el dólar, Mercado Pago cobra una comisión del 3.5% más 4 pesos fijos, ¿no? Entonces aproximadamente te, te quita cinco pesos de tu donación y, y yo en la integración de marketplace que hice con mercado pago eh, cada vez que se procesa una, una donación cobro solo un peso independientemente de el monto que sea cobro un peso por donación y este peso pues real nunca hice este proyecto pensando en yo querer monetizar o querer sacar provecho de eso real ese peso eh, pues va a ser nada más para mantener y pagar servidores. Y, re, y como no tengo todavía volumen de usuarios, eh, o sea, ese peso no representa pra, aproximadamente pues nada para mí. Entonces, lo que estoy pensando es hacer una forma en la que yo pueda redireccionar ese peso a alguna ONG que se quiera unir al proyecto y, y listo, o sea, redireccionar. La verdad, este proyecto lo hice pensando más en, en apoyar a creadores que hacer negocio de eso. Entonces, no tengo un, un modelo claro para esto. Entonces sí, yo creo que unos próximos updates voy a hacer eso Que ese, ese peso del fee por el, por el uso de la plataforma se vaya a alguna ONG eh, Y cambiar esa ONG cada mes, eso podría estar interesante Pero sí, en esto no tengo planes de modelo de negocio Y no pienso que sea un negocio real Es más algo para apoyar Y que los creadores sigan motivados a, a seguir compartiendo Y puedan monetizar sus contenidos Ahí está, muy, muy buena pregunta Muy buena respuesta, perdón eh, nos pregunta Marlene Ortega Díaz, ¿no hay problema si utilizo creadores fans <risa> para un OnlyFans? <risa> no, ahorita, justo un eh, próximo complemento. update. complemento. <risa> <risa> no, un, un próximo update que quiero poner es que los creadores puedan vender productos digitales a través de creadores fans. Entonces, real en tu perfil público eh, vas a poder decir, ah, pues, si hice un ebook o vendo mentorías o vendo sesiones eh, de lo que quieras, eh, no sé de yoga o demás este pongas el link al servicio y, y, los, y los fans te los puedan comprar o sea quiero una sesión contigo eh, una mentoría o quiero un, eh, o comprar tu ebook entonces quiero hacer esa sección para venta de productos digitales no tengo tal cual un muro como privado si alguien paga o no nada más <risa> quiero agregar esa parte de, de, los, de los de los productos de creadores ok perfecto muy bien pues, han terminado las preguntas, Alex. Perfecto. Pues, bueno, creo que el, con los consejos que puedo que podría cerrar es, eh, si traes algún proyecto en mente, eh, no priorices el buscar co-founders, co porque ni siquiera sabes si va a ser algo grande. Al principio, pues, es solamente eres tú con tu idea. Eh, hazla con tus recursos que tengas a la mano. No no constituyas no nada. O sea, tú como persona física puedes hacer todo. Eh, hazlo tú a los recursos Con el lenguaje de programación que sepas Yo, el mío es PHP y, y aunque es muy criticado Pero bueno, me ha servido para hacer estos proyectos Y nunca ha sido un impedimento En ninguna forma, ni en rendimiento Ni, ni en nada, ¿no? Entonces, agarra lo que sepas En este momento, si sabes Bootstrap, si sabes HTML plano Si sabes solamente JavaScript, lo que sepas eh, Para Materializar algo, ¿no? Y y esa, esa sensación de hacerlo público es, es, es, es, lo, es, lo, es lo bonito. Eh, ver que las personas lo están eh, utiliz, utilizando y, y te dan comentarios y feedback, que es, es, es te, te, como que te ayuda a seguir creándolo. Eh, y listo, o sea, agarra el stack que tengas a la mano. Si sabes SQLite SQ o la base de datos que sepas, utiliza esa. Eh, y nunca pienses a... Nunca intentes atacar problemas que no tienes. Muchas veces dicen, no, quiero usar este, eh, no sé, Node.js para soportar peticiones asíncronas y demás. Cuando tu proyecto lo utilizan tres personas, entonces no vale la pena hacer preoptimizaciones. Entonces, eso es, eso es de los primeros consejos. Y haz pequeños avances diarios. Así sea solo una hora diaria, eh, haz algo. Haz algo y que se vea ese avance diario. Eh, eso te ayuda a tener... Ya cuando ves hacia atrás y llevas desarrollando un año tu producto, vas a ver que ayudó más a hacer una hora diaria, a tener como todo el tiempo disponible. Entonces, hagan avances diarios, eh, no dejen de hacerlo, es pura constancia. Y si no saben eh, algo en ese momento, sobre la marcha lo resuelves. Entonces, no hay ningún problema. Y, y algo que me gusta a mí mucho incentivar es que, Compartan todo su proceso de desarrollo En mi caso yo lo publico todo en Twitter Siempre en Twitter publico todo Y pido aparte feedback o cuando me atoro con algo eh, primer lugar que hago es lanzar la pregunta Por si alguien sabe en Twitter cómo hacerlo eh, y, y, y, y la comunidad es muy buena Siempre hay personas que te van a querer ayudar Y siempre hay muy buena retroalimentación Entonces yo aprendo al mismo tiempo ¿no? Entonces publico todo, me dicen retro eh, y demás Entonces está, está bueno Muy bien Alex, pues yo creo que justo con, con esa, esas recomendaciones van a crear nuevos y fantásticos proyectos como estos tres que, que bien dijiste, han sido desde la pandemia hasta el día uh -huh. de hoy y han sido muy buenos resultados muy bien Ale, te felicitamos, sí, tenemos un par de preguntas más que, que acaban de llegar del parte del público, eh, nos dice Mario Marín, eh, yo también amo PHP, ¿por qué todos lo critican? <risa> eh, yo creo que esa, esa parte de, de criticar ya viene de años eh, y, y se lo ganó porque hace años PHP era muy malo <ríe> Y ni siquiera implementaba orientado a objetos Entonces cuando te decían que te tocaba trabajar en PHP era una pesadilla Y, y pues se le quedó, se le quedó la crítica Pero ahora PHP 8 es una maravilla O sea, real, el performance que tiene es impresionante Y, y, y lo veo ¿no? en mis proyectos todos están corriendo sobre PHP 8 y, y sobre AWS y, y de maravilla, ¿no? Ni, no he tenido ningún problema Ok, muy bien Es correcto, tienes mucha razón en ese punto lo que, lo que dijiste PHP debe mucho de su fama a aquellas versiones de PHP 3 Que nos, uh -huh. a, nos remontamos a 2003, hace casi 20 años Hoy día tenemos ya un PHP maduro, un PHP orientado de objetos Un uh -huh. PHP que todo el uh -huh. mundo quiere usar eh, frameworks muy interesantes como Laravel, que es el más eh, más grande ahorita ya en, con, en cuanto a comunidad, ahí no me vas a dejar mentir, pero han, han dado mu muchos y muy buenos resultados, ¿no? entonces, denle una oportunidad a PHP, estamos seguros que no les va a, no, no les va a desagradar, y si no, reclámenle, Ale, él fue el que lo dijo. <risas> reclámele a, a la comunidad de PHP México, ellos me metieron en este mundo. <risas> es correcto, sí, nuestros amigos de PHP México, por aquí ha, ha estado por ejemplo, Mariano Rentería o David Valdés, eh, nos han platicado bastantes y buenas cosas. Muy bien, nos dice Gabriela Figueroa, eh, ¿qué opinas de Clubhouse? Clubhouse, me gusta, me gusta mucho, eh, tuvo, siento que ya tuvo su boom, ahorita ya, ya, ya bajó, pero las charlas que, que se llegaron a a tener en Clubhouse, me hicieron muy interesantes, las personas hablaban real como en este livestream así sin más ni menos y decían y, y hubo muy buena, muy buena, eh, mu muchas personas muy interesantes y charlas muy interesantes, eh, siento que ya tuvo el sub ahorita ya bajó un poquito, ahorita veo que ya está teniendo boom Twitter Spaces que es como la, co la copia de Clubhouse en Twitter en eh, Twitter pero bien, o sea, mientras tengamos lugares donde compartir opiniones con respeto, siento que es, es bueno. Ahí está, muy bien. Nos pregunta Fátima Palacios, ¿te podrías considerar full stack? ¿Y qué opinas? ¿Los full stack existen o son los papás? Uf, eh, justo <risa> el otro día quería hacer un tweet relacionado a esto. Eh, full stack se me hace un concepto que... Depende mucho de la empresa para la que vas a trabajar Muchas veces ellos piden Quiero un full stack en javascript ¿no? Entonces te piden todo el stack de javascript Y demás Y, y el concepto de full stack se me hace más como un, Alguien que le sabe mover a todo ¿no? Y que no está especializado en nada Entonces Podría caer en esa parte de full stack Yo en, yo en mi día de eh, en Mi trabajo de día a día Yo hago desarrollo backend principalmente Pero si me piden configurar o consumir un API en React o, o integrar eh, X cosas del frontend o, o diseñar eh, una base de datos o, o moverle al servidor porque hace se cayó algo, o sea, yo lo hago sin problema. Porque es conocimiento que a través de, pues, de los años se ha adquirido eh, y no me he especializado en ello, pero sé hacerlo. Entonces, eh, pues, sugiero que se tenga este conocimiento como horizontal, ten tu área de especialización. Pero, pues sí, sin problema, eh, siento que los full stacks sí existen, pero depende mucho del entorno en el que te manejes. Porque un full stack para una empresa puede, significa algo, para otra significa otra cosa. Para mí personalmente significa otra cosa, entonces es, es muy ambiguo. Pero sí, saber moverle a todo el stack es algo que recomiendo. No le tengan miedo. Ahí está. No, no, no le tengan miedo, no, no pasa nada. Muy bien. Nos pregunta Oscar Pérez, eh, ¿cuál ha sido la frustración más grande que ha tenido en todos tus proyectos? Uf eh, creo que en estos proyectos que he hecho por mi cuenta solo no he tenido ninguna, pero he tenido proyectos que he intentado hacer como con, con demás personas, y ahí sí he tenido diferentes, no conflictos, pero choques de interés. Eh, y, y realmente desmotivan y se pierde es justo de ahí nace uno de mis consejos de que no empieces buscando co-founders o demás o sea si tienes la idea hazla tú solo y empieza a hacerla tú ya cuando llegue el momento de crecer o lo demás ya buscarás alguien que te apoye pero sí he tenido pues como decepciones en, en muchos proyectos y, y, y han acabado en terminal con el proyecto cuando el proyecto era algo como muy muy interesante bonito y demás eh, tener estos roces con los co-founders o demás cosas hace que tu motivación baje muchísimo. Creo que eso ha sido de las frustraciones más grandes que he tenido. Y, y estar dependiendo del trabajo de otras personas para que tú avances y, y, o, o que dependan de ti y a veces no tienes el tiempo completo. Entonces, la verdad, esas, esas partes, creo que eso ha sido mi frustración más grande cuando trabajo en proyectos yo eh, como por fuera del trabajo. Eh, dentro del trabajo, pues ninguna, ¿no? O sea, siempre trabajar en equipo, eh, compartan con sus amigos, eh, o sea, los mismos equipos, lo, lo que aprendieron, lo más que hicieron, pero sí hablando de proyectos como externos, o sea, fuera de, de, de trabajo, creo que es donde he tenido esos roces. Ok, muy bien. Eh, nos pregunta Marlene Ortega: ¿Cómo lidiar con un developer que no se alinea a lo que dice el líder técnico? Ay, buen, mm. buena pregunta. <risas> sí. Eh, en mi caso, yo solo he tenido una, una, una experiencia como líder técnico. Fue en un, en un equipo pequeño, relativamente pequeño. Éramos solamente cuatro devs. Eh, la verdad, es difícil. Eh, es difícil lidiar con, con estos devs. Lo que yo sugiero, y es algo que me pasó, siempre hay que hacer one on ones. Eh, tener juntas personales con ellos semanalmente para medir progresos y avances. era es algo que yo hacía personalmente y tratar de entender las razones por las cuales no está funcionando. ese de, de una forma muy, muy, muy tranquila, ¿no? Nunca entrar en conflicto, nunca presionar ni nada. Hablar con él y decirle, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué te está afectando? Como para que no, o que, o, ¿En qué te puedo ayudar para que tu trabajo lo puedas realizar de la forma más... más eh, tranquila posible y con buenos resultados. ¿no? Entonces, he tenido charlas interesantes eh, alrededor de este de esta de esta mecánica y ir midiendo progresos. O sea, poco a poco vas alineando eh, a que ese dep siga lo que lo, las metas y objetivos que se quieren lograr en, en ese momento en el, en el proyecto. Entonces, no hay más que entrar a la vida del dep, entender sus razones detrás de él, posiblemente tenga problemas familiares o tenga algún conflicto X que esté afectando directamente su desempeño en el trabajo, entonces hay que entender esas razones, ponernos en sus zapatos, apoyarlo y darle las herramientas para que puedan salir de esa situación y al mismo tiempo pues vaya mejorando la, la dinámica con tu equipo. Ok, muy, muy buena respuesta uh -huh. y, y, y, y bueno ahí me gustaría complementar también justo la comunicación, no hay nada como uh -huh. platicar con las personas. Como bien también dijo Alex, no, no, no hay que confrontar, al contrario, podemos ah, platicar. Rec recuerden que somos al final del día personas, eh, tenemos raciocinio, podemos llegar a un acuerdo ¿no? en el que podamos también ponernos en, en los zapatos del, del DEV, todos fuimos algún día desarrolladores y como, como nos hubiera gustado, no tratar, tratemos uh -huh. a, las, a, a las personas. Muy bien, eh, tenemos otra pregunta de Gaby Figueroa. Nos hablaste de proyectos exitosos, ¿ha habido alguno que haya fracasado? Sí, tengo muchos. Eh, bueno, no muchos, pero sí varios. Eh, eh, mi primera experiencia creando proyectos fue con, un, con unos compañeros, o bueno, como cosas fuera de, fue con unos compañeros de la universidad, creando una empresa de desarrollo de software a la medida. Todos súper emocionados, eh, éramos como ocho co-founders. Entonces, eh, sí, llegó un momento en el que eh, pues ya, o sea, estuvimos operando como un año y medio, más o menos, haciendo software y tuvimos buenos clientes y todo, pero llegó, llegó un punto en el que sí ya no, este, este eh, eh, lo mismo, el, por, posiblemente yo no avanzaba al ritmo que se requería, eh, las demás personas igual no avanzaban, nunca supimos cómo comunicar estos esta, estas partes y decidimos mejor dejar hasta ahí el proyecto, ¿no? y justo hace como unos dos años igual intenté hacer un proyecto con igual con otros co-founders eh, y lo mismo, ¿no? O sea, a veces unas personas están más comprometidas que otras e, y, y, y, y y acaban lo mismo, ¿no? O sea, como no peleas, pero acaban un mal un mal una mala salida de algo y, y matando el proyecto, o sea, eso es como el, como acaba siempre todo, ¿no? Se muere el proyecto Ok Sí, y, y esa es la parte que ante todo, eh, como bien dijiste, a lo mejor por ahí falló la comunicación, no se alinearon los objetivos, y bueno, es, este proyecto no llegó a buen término. Uh -huh. Perfecto Alex, muy bien, pues listo, parece que las preguntas han, han llegado a su final, eh, uh -huh. ¿algún consejo que le quieras dar a todas las personas que nos han visto en esta ya casi hora, hora 20 de programa, y después del, del sustazo, del, del temblor? <risa> ¿Qué les podrías sí. decir a todos nuestros usuarios que, que esta noche del viernes 19 en el mito 39 nos están viendo? Sí, pues me gustaría cerrar solamente con eh, si tienen alguna idea en mente, sea lo que sea, sea pequeñita, sea pensada para monetizar, sea solamente para crear lo que sea, publiquenla. Eh, creo que hasta ese momento se van a dar cuenta de lo, lo, lo que implica tener un, un, un proyecto, un site project, porque puede vivir en nuestra computadora mil años y nadie lo va a ver. Entonces, háganlo público lo más pronto posible, eh, no inviertan tanto tiempo en, en desarrollo de side projects, Real, hagan lo mínimo necesario para que funcione, publiquenlo, saquen la versión eh, para que las demás personas les puedan dar feedback directo y, y listo, o sea, en, inviertan el menos tiempo posible las funcionalidades mínimas necesarias y publíquenlo, súbanlo al servidor que quieran, al, lo que, al hosting que quieran, con las tecnologías que tengan a la mano, pero publíquenlo, eso es lo más importante. Ahí está. Muy bien, Alejandro. Pues esta noche ha sido muy buena y muy nutritiva esta plática para todos los que la han visto. Y bueno, pues no nos queda más que compartirte el, el momento más esperado de la noche. Justo. Este reconocimiento, Alex. Eh, no, bueno. Todo el equipo de GNU Linux Latino agradecemos tu participación esta noche en el Meetup 39. Ya llevamos 39 programas. Bien, bien dijiste, empezaron muchos eh, los contenidos digitales en la pandemia. Nosotros fuimos uno de ellos. Estamos a punto de llegar a los primeros, eh, al primer año. Ya ya, ya viene muy cerca nuestro aniversario. Y bueno, pues esta noche se nos hizo tenerte en el programa, en este el Meetup de GNU Linux Latino con el tema cómo crear tu próximo side project. Los que firmamos, mi querido co-conductor, que una vez más no se presentó a trabajar, Raíz <risa> Rodríguez, y un servidor, Alberto Luber nos, nos damos el placer de tener este reconocimiento para ti, que te vamos a hacer llegar de manera digital por esto de la pandemia, y cuando todo suceda, por ahí del 2022-23, ya nos veremos físicamente para podértelo entregar y agradecerte el que hayas participado esta noche con nosotros. Buenísimo, muchas gracias por la invitación. No, al contrario a ti, Ale, muchas gracias por, por, por esta noche que nos, que nos has este brindado tu tiempo para toda esta parte. Y vamos a ver te, si tienen alguna última pregunta. Eh, nos dicen aquí, Ale, ¿dónde te podemos localizar justamente? Eh, creo que la forma más fácil es a través de mi Twitter. Mi, mi arroba está aquí en mi nombre, arroba Alejandro C.P., este... Siempre contesto todo lo que me mandan por ahí, por DM o un tuit público. Ahí creo que es la forma más fácil en la que pueden preguntarme cualquier cosa relacionada al desarrollo de proyectos o, en, o de software en general. Si tienen dudas o se atoraron haciendo un deploy, una WS o X cosa, ahí con confianza. <risa> ahí está. Justo ahí, en, aquí en la pantalla, del lado derecho nos aparece el, el twitter, arroba alejandrocepe, ahí pueden localizarlo, con, con mucho gusto, pueden escribirle, Alex está estará seguro les va a estar contestando, mm -hmm. y bueno, pues les agradecemos a todos esta noche por haber participado con nosotros, pero sobre todo a ti Ale, que es la primera vez que estás aquí en Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino, y que no sea la, la última, que te vengas más seguido a, a casa, y que estés por acá con nosotros cuando tú vuelves a, a querer. Claro que sí, muchas gracias y saludos a todos. Muy bien, pues bien, vamos a cerrar el programa del día de hoy, como todos los viernes, no sin antes recordarles el, el tema de la sana distancia, ya sabemos que eh, parecemos descorrallados, pero no hay nada mejor que estar siguiendo en casa, cuídense mucho, usen cubrebocas, lávense las manos cada vez que, que puedan, y sobre todo, si les es posible, quédense en casa para evitar que este tema del coronavirus nos siga cobrando eh, a, a grandes amistades, a grandes personas que, que no estén ya con nosotros y este top si bien es cierto, nació digital nos encantaría verlos a todos y a cada uno de ustedes en, eh, ya de manera presencial pero para que eso suceda, pues quédense en casa es un gusto y un placer esta noche haber estado con ustedes Alejandro, esperamos pr pronto verte, eh, por ahí hay, hay un montón de saludos eh, tienes un club de fans enorme, así que eh, ahí le están, están mandando saludos saludos desde Venezuela, saludos desde Colima, eh, saludos desde Guadalajara, saludos desde La Miravalle, nos, nos ven ahí en La Miravalle, en Iztapalapa, eh, nos dicen también saludos desde Guatemala, ahí está, eh, nos dice Lefar Guayoma, gracias, hasta la próxima, eh, Miguel Tlapa, muy buena presentación, Alex, muchas gracias, eh, Oscar Pérez también nos manda saludos, y excelente plática nos dice José Becerra, entre otros tantos que se han quedado aquí en en este lado de la pantalla, pero no, no, no, no todo esto es posible gracias a ustedes que nos siguen viernes a viernes, el programa de hoy cierra la tercera temporada y el próximo viernes tenemos ya el inicio de la cuarta temporada el Meetup número 40 aquí nos dicen saludos desde Ecuador, imagínate hasta Ecuador uh -huh. nos están viendo y, y hace unas semanas estábamos en Europa, imagínate por bueno. eso es el Meetup <ríe> de Meetups <ríe> muy bien, pues Alejandro te mando un, un fuerte abrazo a la distancia cuídate mucho y también ustedes cuídense mucho, eh, también recuerden ahorita con esto del sismo, tengan su cubrebocas a la mano por cualquier situación el próximo viernes tenemos una cita 9.30 de la noche hora de la Ciudad de México nos estaremos viendo una vez más en el inicio de la cuarta temporada del Meetup de GNU Linux Latino pero por hoy, vámonos a dormir que nos está esperando el Maratón de los Simpsons así que, vámonos, cuídense mucho Alex, que pases muy buena noche y bye bye, buenas noches Cuídense, nos vemos la próxima semana en un meetup más de GNO Linux Latino. ¡Abur!